Bueno, pues un nuevo martes llegan los consejos del doctor Amor aquí a Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada. Juan Bustamante ya se encuentra al otro lado del teléfono. Y le vamos a dar la bienvenida como cada martes. Muy buenos días, Juan. Bienvenido a tu casa una semana más. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy como siempre tema interesantísimo. El que nos trae es buscar o encontrar pareja. ¿Qué hacemos, Juan. Nos quedamos bueno, ¿qué te decir. Si, si sí. no vas al programa ese de la Isla de las Tentaciones, pues ni a buscar y encontrar. Eso digamos que ya allí sale solo. Pero bueno. sí, hoy vamos a hablar de esto para la gente que está soltera, lógicamente. No se debe hacer teniendo pareja. Pero para la gente que está soltera y que se pregunta qué hago. ¿Busco a alguien? ¿O espero que aparezca? ...entonces es un poco el 50% 50% nos dicen, ¿no? Bueno, a ver. Sí, yo siempre sí. comento que... ...buscar al 50%... ...y encontrar al 50% porque... ...a ver, esto es un poco como... ...cuando estás buscando trabajo... Eh, ...tú digas, hombre, es que si no busco a alguien... ...no me voy a venir a mi casa... ...a llamar, evidentemente así es... ...pero tampoco hay que volverse loco... Eh, ...buscando a alguien... Eh, metiéndose en internet o en las famosas aplicaciones que ya hemos hablado, sí. entonces, claro, es un poco eso, es un poco de las dos cosas. Que aunque suene difícil y contradictorio, pero es la verdad, ni hay que estar buscando como una persona desesperada, ni tampoco hay que estar esperando a que nos venga a, a buscar a esa persona. Entonces, ¿qué hacemos, Juan? Ese 50%, vamos a analizarlo. Pues yo creo que la solución es para la gente que quiera tener pareja, pues. Eso, un poco de cada cosa. Es decir, hay épocas en las que a lo mejor, si sí buscas, pero buscas, ya digo, es no en plan, como he dicho, desesperado, de no voy a meter las aplicaciones, voy a empezar a escribirle mensajes a todos o a todas las que tengan Facebook, las redes y demás, ni tampoco es eh, voy a pasar de todo el mundo. Entonces, uh -huh. bueno, eh, en mi caso yo no suelo ser de ponerme a buscar a gente por internet. ...esas aplicaciones, como ya conté, no las suelo usar porque no me gustan... ...aparte ya sabemos lo que nos encontramos ahí en la mayoría... sí ...pero alguna vez, pues oye, eh, sí se ha dado el caso de que he hablado con alguien... ...pero es curioso porque en mi caso cuando he encontrado pareja ha sido por algo casual... ...es decir, o porque le he comentado algo... ...y en principio no iba con la intención de estar con esa persona... ...o porque ha surgido por una conversación o algo así, pero no he dicho... ...voy a agregar a esta y me voy a poner a decirle hola qué tal... ...a ver si nos tomamos algo, a ver si nos vemos... Eh, ...porque aparte eso es lo que hace a mucha gente... Eh, ...echarle para atrás lógicamente, ¿por qué? Porque todo el mundo nos llega a de amistad a todos los días... ...a todo el mundo nos llega en privado... Uh -huh. ...y claro, tú tienes que pensar... ...que si estás buscando pareja... ...o estás buscando a alguien con quien estar o quien conocer... ...y le pones el hola qué tal... ¿Cómo te llamas? ¿Dónde viven? ¿Qué trabajas? A ver si nos vemos. Eso ya se lo han hecho 500 personas más. Entonces, está haciendo uno más o una más. Y lo que hay que hacer es diferente. Uh -huh. Bueno, pues entonces, eh, vamos a dejar surgir un poquito a ver cómo transcurren los hechos, ¿no? El secreto está en no forzar nunca nada. Este es el ¿Es secreto. Ese es el secreto. El secreto es. En si te pones a hablar con alguien, que sea todo muy fluido y que sea todo muy real. Sí. O sea, que no sea... Que la otra persona no se sienta... Porque ya digo que hay que pensar si fuéramos nosotros. Que la otra persona no se sienta como... Otro más que está entrándome. O otra más que está tirándome la caña. Conversaciones fluidas, conversaciones normales. Mmm, preguntando cosas también normales. Y que sea eso. Como si fuera... Mmm, cuando te encuentras a un amigo o una amiga por la calle, hablando de cosas normales, de yo que sé, de cómo le va el trabajo, o de qué está haciendo, o de qué va a hacer vacaciones, o qué va a hacer este verano, pero no, si estás buscando pareja, no te puedes poner hola, ¿cómo te llamas? o la ¿dónde estás? o la ¿en qué trabajas? Eh, a ver si nos vemos, a ver si nos tomamos algo, a ver si no, porque eso es dicho, eso lo que ya he dicho, solo hace todo el mundo. Entonces, conversaciones de. Eh, o, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Pues yo estoy haciendo esto, pues yo luego me voy a ir al gimnasio, pues yo luego voy a hacer no sé ¿Vale? Entonces, así sí. Entonces, si, si la gente que está buscando pareja eh, no hace eso, pues como he dicho, va a ser uno más en la lista de la otra persona. Y yo creo que cuando buscamos a alguien, o cuando se ha buscado a alguien de pareja, no queremos ser uno más, queremos ser diferentes. Bueno, pues eh, eh, Juan, este es el, uno de los 50% de los que me habla y el otro 50%, ¿qué hacemos con él? ¿Nos quedamos quietecitos? Eh, pues mira, hay veces, aunque parezca mentira, sí. que sí ha surgido. Sí ha surgido, porque es verdad que, por ejemplo, una de mis veces que estuve, yo ni fui a buscarla ni ella me buscó a mí, fue una cosa casual porque nos conocimos en una noche que salí con mis amigos y ella venía con una de las amigas de, de mis amigos y entonces pues fue que, bueno, que estábamos hablando entre todos y nos pusimos a hablar ella y yo y oye, pues fuimos hablando, hablando, hablando, al día siguiente volvimos a hablar y cuando nos dimos cuenta pues estábamos estábamos juntos. Eh, ahí ni la busqué yo ni me buscó ella, pues después que surgió. Ajá. Uh -huh. Entonces también puede pasar que surja, claro, que surja en algo práctico. O como he contado, que también le pasó a una amiga mía el caso de que fue a la boda de un amigo suyo. En la boda ya sabemos que, bueno, ahora no, pero cuando se podía. Bueno, había mucha gente y en la boda tú sabes que se conoce a mucha gente porque viene que si el primo de no sé quién, que si el tío de no sé quién... Entonces estaba allí. Y le tocó en la mesa, la mesa de comer, también de, de los invitados, eh, como se organizan por mesa, le tocó con un, con un chaval al lado. No lo conocía de nada. Y claro, lógicamente se ponen a hablar en la mesa, ¿no? Porque mientras come, ...tú ¿qué vas a hacer? Estás allí. Y hablando, hablando, hablando. Y al final, pues acabaron quedando y acabaron siendo pareja. O sea, fue una cosa que ni ella ni él tenían prevista, por supuesto. Ellos iban a una boda nada más. Uh -huh. Y al final acabó sufriendo, primero una amistad, luego una relación. Entonces, ve, por eso el otro 50% es encontrando, porque pueden surgir estas situaciones donde sin esperártelo y sin tenerlo pensado ni nada, pues acaba surgiendo. Y es una forma muy bonita, ¿verdad Juan? Y muy natural, ¿verdad? A mí es que lo que más me gusta y siempre aconsejo es eso, que sea todo eso, sin esperar, que sea algo... Que no estaba pensado, que ni tú conocías a la otra persona y que de repente apareció empezaste a a hablar. Es que eso es lo bonito. Como ya he dicho, lo que nunca me ha gustado ha sido el típico de hola, es donde trabajas, no sé qué, no sé cuánto. A ver si tomamos algo. Es que eso es como todo muy... muy cansado, es muy repetido. Y es más bonito, sí. Es más bonito eso de que tú un día te levantes, te pongas a hablar con alguien o te hables, pero en plan normal. Y que cuando menos te lo esperes digas, anda, pero si estamos juntos o empiezo a tener ganas de estar con esta persona y que surja es que las cosas que no se planean son las mejores exacto y que surja ahí la chispa ¿verdad Juan? claro porque en el caso de esta amiga mía que me contó lo de la boda eh, me pareció una historia bonita por eso pues ya además lo dije digo, fíjate tú que tú ibas solo a una boda y para ti era un día más y era como venga voy a cumplir el trámite de ir a la boda y al final te fuiste a la boda soltera ...y acabarse volviendo con pareja, casi... Y dice es ¿verdad? Fíjate tú qué lo iba a pensar... ...y luego además es bonita tanta la anécdota, ¿no? Que ...es decir, bueno, nos conocimos en una boda... ...empezamos a hablar, empezamos a quedar... ...y al final acabamos siendo pareja... ...es más bonito así. Juan, en el caso de, de buscar, porque esto es en el caso de encontrar... Eh, ...lo que hemos hablado antes, el interrogatorio que no sea así tan... ...en qué trabaja dónde vive qué hace como la canción de Perale, no, que no sea tan exhaustivo, ese interrogatorio, que vaya surgiendo un poquito, ¿no? Así, con naturalidad. Sí, él, como es él, no? Sí, sí, sí. Eh, sí, es que a ver, una de las cosas que a mí además me han cansado y aburrido mucho cuando me han empezado a preguntar siempre lo mismo, es que parece que lo repetimos todo como si fuéramos loros. Sí. Y siempre son las mismas preguntas. A mí siempre me han preguntado sí. que si trabajaba, que si qué edad tenía, que si tenía hijos. Que si vivía solo, siempre venimos preguntar Y digo, madre no, mía. Parece un casting, tiempo. ¿no, Juan? ¿Cómo, cómo? Que digo que parece un casting, ¿no? Que estás entrando en un casting, ¿no? Sí, totalmente, <risa> totalmente. Era, no, como, como una entrevista de trabajo. Exacto. Algo así. Era algo así. Y digo, que es poco originales O sea, yo, por ejemplo, cuando he conocido a alguien, yo no le he preguntado eso. Porque digo, es que eso ya se lo habrán preguntado 500 hombres más. Y digo, y si yo le estoy preguntando lo mismo, este soy, como he dicho antes, soy uno más, yo no quiero ser uno más. Y es bastante cansino, ¿no? A mí me, me gusta bastante aburrimiento, el siempre contestar lo mismo. Trabaja, si vive solo, no no sé cuánto, so, so, siempre contestando lo mismo, ¿tienes hijos? Digo, ¿por qué no preguntas otras cosas? O sea, pregunta cosas más originales. Y, y claro, cuando estás, como has dicho, buscando a alguien, si tú le preguntas eso, es que no te va a echar cuenta. Uh -huh. Porque eso, dirá, otro pesado más, otra pesada más. El, el, está siempre, en la clave del éxito está en la originalidad, en ser original. La originalidad. Es la clave del éxito. Juan, la, la originalidad y la naturalidad, ¿verdad? Exacto, esas dos cosas son fundamentales. A mí, por ejemplo, mmm, cuando yo conocí alguna, recuerdo que me decía... Eh, yo le decía, ¿a que no te has dado cuenta de una cosa? Llevamos una semana hablando y no te he pedido el WhatsApp. Y dije, es verdad, y hago razón, ha sido el único que no me ha pedido el WhatsApp. Y digo, ¿ves? Porque yo no soy como todo. Y eso era como que, digamos, a esa persona le llamaba la atención. diciendo hombre, por fin uno diferente. Pero sí. es verdad, porque yo soy así. Yo nunca, eso del primer día ya, hola, ¿cómo te llamas No sé qué, no sé cuánto, ¿dónde trabaja Dame tu número. Eh, eh. Y aparte que no me gusta, yo tampoco doy mi número tan pronto porque, bueno, yo quiero que conozca a esta persona para darle ya mi número de teléfono. Exactamente, no o sé sea, qué sea una Entonces, cosa... Pero veo que la gente lo hace muy rápido, ¿eh? la gente a mí cuando me han intentado conocer ya me han querido, no, me han dado el número ya a los cinco minutos. Buah. Pero, madre mía, qué, qué rapidez. Qué rapidez y además luego te puedes encontrar con algún problema que otro, Juan, eso de la rapidez a dar el número de teléfono. Una cosa Hombre, de... Yo siempre he dicho, digo, a que tú no vas por la calle y el primero que te viene de frente le dice, hola, mi número es 654 ta, ta, ta, ta. Exacto. y Exacto. No, no, no. Digo, no. Yo ni loca, digo, pues lo mismo estás haciendo por internet. Exacto. Digo, para que tú veas cómo no entiendo el por qué. Cuando lo hacéis por internet pensáis que no pasa nada y es lo mismo que haberlo hecho en persona por la calle. Uh -huh. Yo digo, este es el número personal a mí, por ejemplo, el número de teléfono me parece eso muy personal, me parece que es algo. ...que debe de tener solo la gente que tú realmente conozcas y quieras... ...no haya un desconocido o una desconocida... ...porque como has dicho, no sabes por dónde te va a salir. Juan, hacemos un pequeñito resumen antes de finalizar. Pues el resumen sería eso, que si alguien está buscando pareja... ...hay que hacer el 50%, que es una vez, es verdad... ...que tendrás que hacer algo porque no te va a venir a buscar tu casa... Pero, eh, bueno, ya digo que no aconsejo por lo de conocer las páginas de conocer, que a cada uno la use si quiere, pero bueno, ya sabemos lo que suele haber ahí en la mayoría. Y, el, y por el otro lado, es verdad que también algunas veces mmm, la encuentras, como he comentado con el ejemplo de mi amiga en la boda. Entonces, ¿cómo busco pareja? Si se pregunta la gente. Pues eso, un poco de cada cosa. Hay veces que tendrás que buscar un poquito más y otras veces que tendrás que dejar que el destino solo... ...te ponga alguien en el camino... ...que aunque parezca una tontería... ...también puede pasar... ...pero lo que no hay que hacer es... ...obsesionarse ni con una cosa... ...ni con otra... ...ni dejarlo todo en... ...ya algún día llegar a alguien... ...porque te puedes tirar a lo menos cinco años así... ...ni tampoco empezar... ...que si me voy a meter en esta aplicación... ...que si, en la otra, que si me voy a escribir mensajes... ...un poquito... Un, ...la mitad de cada uno... ...y así... Eh, ...aparte va mucho más seguro... ...bueno Juan, pues... Eh, ...este era el tema de hoy... ...buscar o encontrar pareja... ...vamos a partir de esta semana si ¿sí te parece... A ...espaciar el consultorio sentimental... ...para dar tiempo a nuestros oyentes... ...y nuestras oyentes... ...a que tengan tiempo a escribirnos... ...recordar también Juan que... Mmm, ...son cartas anónimas... ...que no tengan miedo de escribirnos... ...que pueden poner un nombre ficticio... ...que lo que tienen que hacer es contarnos su problema... ...y que bueno, pues Juan Bustamante le va a dar eh, un consejo respecto al problema que nos presente. Así que nuestro correo es futurortv@gmail.com. futurortv todo junto arroba gmail punto com. Así que Juan, la semana que viene vemos las cartas que nos vayan llegando y vamos analizando un poquito los temas que nos plantea la audiencia. Pues me parece muy bien, además yo animo a la gente eso, a que efectivamente, que si da miedo o vergüenza, oye, que no tienen por qué poner su nombre, ni tampoco el nombre de la pareja o de quien están conociendo, que se inventen los nombres, que pongan la situación más o menos que les está ocurriendo y que no pasa nada, no se va a enterar a nadie de quiénes son y, y que nos cuenten lo que les pasa y yo les ayudo en todo lo que pueda, pero que no tengan ni miedo ni vergüenza que no tienen nada que tener. Exactamente, que aquí respetamos el anonimato de todas las personas. Juan, pues muchísimas gracias. Gracias por este ratito tan agradable Que nos ofrece cada semana aquí En Radio Futuro En el 107.2 de la frecuencia modulada En rtvfuturo.com También nos pueden sintonizar desde cualquier punto Desde cualquier parte del planeta Y bueno, pues la semana que viene más Aquí más consejos del doctor Amor Juan Bustamante Muy bien, pues nada Gracias a vosotros, a todos Y que tengáis buena semana Que vaya todo muy bien y nos encontramos aquí, como siempre, el próximo martes. Pues hasta el próximo martes, Juan. Feliz semana. Igualmente. Un abrazo a todos. Un abrazo.